Mañana estamos con ustedes. Y sí, sí. vamos a pasar con el tema de Carolina, amado. O no, adelante, escucharla. Muchísimas gracias, muchachos. Vamos a ver, ok. Eh, bueno, hay como que hay fraude con, con el tema de la tapa. Vamos nosotros. Eh, ¿No salió ¿no? Sí, sí, no, no salió. Eh, vamos nosotros a, en este momento a resaltar eh, la labor. Más allá hemos pasado la mañana completa hablando de las diferentes dificultades que está afrontando el país propia de un sistema sanitario eh, débil eh, que no se le ha invertido lo necesario a lo largo de los años. Tal vez no se le ha dado la prioridad al sector salud que se ha debido. Y hoy pues nos da en la cara esta realidad. Hay que resaltar, señores... Eh, amigos televidentes, toda la gente que nos ve, la ardua labor, el trabajo que están realizando un grupo de dominicanos, miles y miles de ciudadanos comprometidos con ofrecer un servicio. Hablar de los médicos, hablar de las enfermeras, hablar de quienes trabajan en los laboratorios, hablar de quienes están en rayos X, hablar de todo ese equipo médico, todo ese grupo médico que está en los diferentes... Centros de salud públicos y privados, pero sobre todo en los públicos donde sabemos eh, las precariedades propias que nosotros tenemos y trabajar eh, en, ese, en ese nivel de esa manera, a veces a mano pelada, como decimos, con todas las necesidades, eh, es muy difícil, pero estar dispuesto a dar la batalla, a permanecer a no irse de licencia, a no irse de vacaciones, a decir y a colaborar, no, yo voy a dar el servicio, yo voy a estar aquí para dar soporte, poniendo en riesgo su vida, la de su familia, la de sus hijos. Eh, esto es una labor que no puede quedar de lado. Hay que, los medios a veces nos enfocamos mucho en todas las situaciones del día a día, del momento, de las necesidades, de la preocupación que tenemos y que vivimos al escuchar a los ciudadanos eh, con situaciones que le pasan y nos olvidamos de este personal médico, del personal de seguridad que está en las calles, de la Policía Nacional que sale todos los días a arriesgarse, a poner en peligro su vida desde el punto de vista de, de lo que le pueda acontecer, por el, de, de la situación que se le pueda presentar en el momento y el tema de la salud o el posible contagio que puede encontrar en las calles. Esto es una labor muy noble, es, una, es un trabajo que nosotros queremos resaltar, queremos eh, reconocer. En países como en China, veíamos hace alrededor de tres semanas, donde en las importantes torres de, de ese país asiático, eh, ponían las caras de los médicos que ofrecían y que ofrecieron su labor, y algunos de ellos que perdieron la batalla y, y se contagiaron y pues que perdieron la vida, se ponían sus rostros en las calles, en los diferentes edificios, a todo color. O sea, nosotros pensar que hay gente que se desprende y que de alguna forma eh, está su vida en riesgo por no, no, no, no. ofrecer un, una labor, por ofrecer un servicio a toda la ciudadanía, a los más necesitados, a quienes tienen situación de salud, nosotros no podemos olvidarlos. Debemos de, cada día, si es preciso, recordar que hay gente que está que pudiera estar en sus casas, pero que está en un lugar eh, donde podría contraer alguna situación de salud. Y por eso nosotros cuando vemos estas campañas de los médicos, de las enfermeras, de los centros de salud, donde te dicen con un papel en la mano, quédate en tu casa, que yo no puedo, quédate en tu casa, que yo estoy aquí por ti. O sea... Es un, son mensajes muy nobles, muy conmovedores que le dice a ese grupo de gente que anda en las calles de manera irresponsable, de manera irrespetuosa, desafiando a las autoridades. Es un mensaje que debe de llegar a la gente, es un mensaje que nosotros no podemos dejar de echar, no podemos echar de lado y no restarle, eh, y restarle importancia. Nosotros entendemos que a raíz de este esfuerzo, Humanos que están haciendo los médicos, la Policía Nacional, todo un gobierno, si bien es cierto que, que, que tenemos muchas debilidades, que hay muchos eh, desafíos, muchas tal vez situaciones de que nosotros quisiéramos que fueran mucho mejor y que entendemos que pueden ser mejor y que a lo largo de los años eh, hemos venido acumulando una deuda social que hoy la tenemos aquí presente y vemos que esto es lo que siempre hemos el eh, cómo estamos hoy ante lo que se nos pueda presentar en este momento en el tema de la salud. Pero ciertamente se está haciendo eh, un esfuerzo desde los sectores que están día a día propiciando que esto disminuya, que se evite la propagación de que no muera gente. Asimismo, como... Eh, está todo el mundo unido en un solo esfuerzo para que las cosas funcionen y se den de la mejor forma posible a ese otro grupo de gente irresponsable que, ten, que está en las galleras, que no necesariamente lo que decía el ministro, que por eso en eh, San Francisco de Macorís eh, está, tenemos el mayor brote. pero todo sí, sí. está de manera irresponsable en las galleras, señores bancas de loterías abiertas vendiendo loterías eh, de, de New York, como se le conoce bancas de lotería abierta gente vendiendo ma con maquinitas en las calles filas de ciudadanos jugando gente para los ríos, por Dios no es posible no es posible que esto se esté dando donde hay miles y miles donde hay un gobierno sí, Julio, eh, Francis eh, Carolina, lo más lejos que yo podría tener en cuenta es que debíamos de ocuparnos de galleras sí. si está cerrado todo tipo de actos reuniones de gente lo más lógico es que una gallera que no es de alta necesidad estuviera cerrada y que de mala necesidad pues, aunque sea un tema de que sí, de... le voy a decir algo esa es una actividad que autorizan los ayuntamientos esos son proventos y se supone que las autoridades, con excepción de supermercados, clínicos y farmacias, lo demás es cerrado. Sí, sí, nos sorprendió muchísimo también el día de ayer ver esto. Pero también te cito, Francis, bancas abiertas, vendiendo las llamadas loterías americanas, la gente para los ríos. Desafiando a las autoridades O sea, son cosas que nosotros no podemos concebir Que en la psique del ser humano eh, pueda pasar Tenemos cientos de miles de gente trabajando por un fin Por el bien común Por el bienestar social y de salud de una nación Y tenemos a otro bando que hace todo lo contrario a esto Pero por Dios ¿En qué nación o en qué mente nosotros tenemos? ¿Qué es lo que pasa con la conciencia? ¿Qué es lo que pasa con la conciencia de un grupo de gente que está en un colmadón bebiendo? Que no piensa, en cientos de médicos que están sacrificando sus vidas poniéndose en pie la cantidad de dinero que usted está haciendo y gastando para resolver esta situación y la gente como si nada en las calles. Tú te preguntas, ¿pero qué es lo que hay en su cabeza? nosotros no podemos seguir así. Tenemos, por otro lado, el tema de las sanciones. Hace día vengo diciendo, señores, eso de que de, de un toque de queda, que a las seis de la mañana la gente para su casa y de que pedirle que por Dios que queden en, su, en sus hogares, como lo hacía el presidente Medina, que se supone que en su próxima locución deberá, deberá de ser mucho más severo más rígido, con una posición más firme, en lo que tiene que ver con la sanción a la gente que no está cumpliendo con el toque de queda no es pedirle de favor, porque han demostrado que ya son irresponsables y que no quieren cumplir la ley ya no se trata de pedir favor ni se trata de ponerlo a hacer largas tijas y a dar mensaje, se trata de que si te sales de tu casa luego de las 5 de la tarde, vas a estar se supone que fichado, no sabemos, eh, según ustedes, eh, desde aquí unos días, el que lo toque después de, de un toque de queda, en horas ya fuera, eh, se ficha, no sabemos si se está haciendo. Se estaba planteando multa hasta de 50 o 100 mil pesos para esos ciudadanos. ¿Qué va a pasar? No se va a multar a esa gente que anda propagando. Estamos hablando de un contagio masivo, todo el que anda sintomático por ahí que posiblemente esté contaminado lo va a seguir trasladando, transmitiendo el virus. Estamos hablando de que hay un grupito de gente a través de las redes que de manera irresponsable, señores, anda poniendo en pánico a la población. Eso de esos supermercados, de los bancos, ya van en dos ocasiones que sale la gente desfavorita a los supermercados, porque han, han hablado a través de las redes que de un toque de queda no no vamos a difundir, hay un grupo que saca la información de manera malsana, la difunde a través de las redes, lo hace intencionalmente, ¿qué sucede? Entonces hay otro grupo de la población que no de manera dañina lo difunde por el poco conocimiento de que tiene que, si no es una información oficial, como decía uno de ustedes, de medios oficiales, no difunda, no reenvíe, no reenvíe por favor información que usted no tenga, que, que es de un medio oficial o que es del gobierno, van a ser sancionados, van a ser sancionados. Y esperemos que sean gratis las medidas. Le informaban los muchachos detrás de cámara que en Rusia se le dará hasta tres años de cárcel a quienes reenvíen y desinformen a través de las redes sociales. Esto no es un juego, amigos televidentes. De esta manera eh, cierro el comentario, queriendo resaltar la labor de miles y miles de gente, y por eso en comparación a otros que no ayudan a que esta labor rinda los frutos que se buscan. Muchas gracias. Ahí está. Así es. Gracias a ti por el comentario, Carolina. Bueno, yo sí. quiero aprovechar el momento, porque en el día de ayer falleció en Santo Domingo doña Arlete Fernández. Doña Arlete era la esposa, la viuda del coronel Fernández Domínguez un ícono de la revolución de 1965 doña Arlete había nacido aquí en San Francisco de Macorís el 28 de junio de 1937 era hija de César Fernández y de Marta Saba así es que pasa a los restos mortales de doña Arlete Fernández viuda del coronel Fernández Domínguez el ícono de la revolución de 1965 Bien, ahí está Amado entonces, eh, gracias por la información, Nosotros tenemos que ir a una breve pausa, luego retornamos con más contenido, eh, tenemos más comentarios, eh, interactuar con la gente, que es importantísimo llámenos al celular, eh, por WhatsApp ahora no estamos, llámenos a ese número que ve en pantalla, vamos a la pausa y retornamos con